¿Te has preguntado cuáles son las consecuencias de la corrupción? La corrupción no es solamente un tema de los corruptos. La corrupción es un fenómeno de la sociedad en su conjunto. De quienes corrompen, de quienes son corrompidos, de los cómplices, las víctimas y quienes se quedan en silencio. Imagina que vas a un restaurante y tienes que esperar mucho para que te atiendan. Y cuando finalmente lo hacen, alguien te quita la comida, se la come y te deja pagando la cuenta. Así se siente la corrupción genera grandes ganancias para pocos y el resto de la sociedad debe pagar los costos. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? El Foro Económico Mundial destaca que la corrupción le cuesta a la economía mundial 3,6 billones de dólares al año, lo que es casi tan grande como el PIB anual de 2020 de Canadá, Rusia y Suiza juntos. ¿Y ¿Cuánto nos cuesta la corrupción en Chile? En Chile durante el año 2020 se consideró un total de 4.000 millones asociados solamente al fraude del fisco. Y esto, sin contar la corrupción que aún no se descubre. Entonces, ¿cómo te afecta a ti la corrupción? Infraestructura construida con materiales de mala calidad, pérdida de recursos para ayudas sociales, dificultad para acceder a servicios, son algunos de los ejemplos. Con el dinero que se pierde por corrupción, se podrían construir aproximadamente 1.300 viviendas sociales en Chile, o alcanzaría para dar almuerzo a casi 3 millones de estudiantes, lo que equivale a alimentar al 83% de todos los escolares de Chile. Estas cifras muestran solamente una pequeña parte de las consecuencias que trae la corrupción, y se estima que la cifra oculta es aún más elevada, y los efectos para las personas en todos los espacios de la vida diaria aumentan la brecha socioeconómica que existe en cada país. La corrupción te afecta directamente. Hagamos que los corruptos paguen la cuenta. Infórmate, participa y denuncia.